Pues un saludo a todas y todos. Eh, unas disculpas por, por estos minutos de retraso. Supongo que todavía somos rehenes de la caída de Google. Seminario sobre soberanía tecnológica, democracia, datos y gobernanza en la era digital. Una mirada desde, desde el sur. Venimos de inercias muy fuertes, inscritas en los estados capitalistas desde los años 70. Se ha planteado que el capitalismo nació, ha tenido cuatro siglos de ascenso y llevamos un siglo de retroceso sometido a enormes crisis. La última que todavía arrastramos es la de los años 70, que se expresa con la subida de los precios del petróleo por la crisis del Yom Kippur, pero que en realidad tenía detrás un hundimiento de la, de la productividad y que ha ido reproduciéndose y agotando cada vez que ha encontrado algún tipo de salida, el abanico de respuestas eh, posibles. La crisis del modelo keynesiano se solventó con un desarrollo tecnológico exponencial que, acompañado de una muy baja presión sindical, pues condujo a una destrucción de empleo y a un incremento de la tasa de, de explotación, además ¿no? de un ataque desmesurado a una naturaleza que ya estaba golpeada. Al mismo tiempo se construye una economía financiarizada. Conocemos que en 1971 Nixon va a declarar la no convertibilidad del dólar en oro dos años antes de que se diera finalmente por, por derruido el edificio construido en 1945 en Bretton Woods, lo que se conoce como el capitalismo organizado o después como la edad de oro socialdemócrata. El caso es que con esa declaración unilateral de la no convertibilidad del dólar en oro y con, con, con esa asunción del fin de, de la, del capitalismo regularizado comienza bueno lo que después se va a denominar el consenso de washington es decir un modelo también conocido como neoliberalismo eh, caracterizado por la privatización de los bienes públicos por la desregulación de la economía por la apertura de, de las fronteras por una lógica estrictamente eh, cuantitativa y monetarizada de la economía, que va a determinar que la fase actual del capitalismo esté caracterizada también por la financiarización de, de la economía. En fin, es lo que popularmente se llama la globalización o la globalización neoliberal, donde hay dos elementos que queremos hoy discutir porque se han radicalizado. Uno es la ensoñación Tecnológica. A partir de ese momento hay, hay una lo que llamaban los hiperglobalizadores. Eh, se planteaba que bueno, que la globalización iba a solventar cualquier cuello de botella propio de la economía. ...de alguna manera queriendo desdecir los planteamientos marxistas más coherentes... ...que implican que es imposible que el capitalismo funcione sin crisis cíclicas... ...que es algo que recurrentemente se demuestra como, como cierto. Ese globalismo eh, optimista planteaba que esa deslocalización industrial... ...pues iba a permitir pues, el fin de cualquier tipo de crisis. Bueno, hemos visto con la COVID-19 que lo que ha ocurrido es todo lo contrario... ...ha sido bueno, un aprendizaje cruel... Eh, como diría Rita Segato, muy muy cruel de, a través de la pandemia de los problemas de la, de la desindustrialización. Y al mismo tiempo que ha habido una ensoñación tecnológica, ha habido una justificación técnica de casi cualquier problema. Es decir, por un lado se pensaba que la tecnología iba a solventar cualquier tipo de problema social eh, con expresiones idiotas como la de Bush pensando que íbamos a veranear. ...en Marte, ¿no? cuando nos gustaría veranear en los ríos contaminados eh, que ya no pueden eh, recibir bañistas, incluso igual que muchos que muchos mares. ¿no? Y, por lo digo una ensoñación tecnológica y al mismo tiempo una, una gran mentira, ¿no? plantear que los problemas no son políticos sino que son técnicos y que por tanto tienen soluciones técnicas... Sobre todo, ya digo, con esa ensoñación de que en algún momento se solventará la crisis medioambiental, eh, la soledad, eh, las migraciones, eh, la violencia, mmm, las fatigas laborales, cualquier tipo de problema iba a solventarse, ya digo, con una, con una ensoñación tecnológica que desconocía la carga eh, que implicaba, que no es otra que el metabolismo del capital, es decir ese sistema económico caracterizado por la propiedad privada de todos los bienes que son susceptibles de ser mercantilizados. Es decir, todo se ha convertido en una mercancía. no solamente comer, beber, habitar, vestirnos, sino también eh, el ocio, el sexo, el deporte. Eh, hay una tendencia, ¿no? a la. a la ocupación de aspectos cada vez más privados que se multiplican con un desarrollo tecnológico que nos hace radicalmente eh, dependientes. Y por tanto toda esa construcción del mundo político sobre la base de estados nacionales que, que experimentaban soberanía en la medida en que eran los capacitados para decidir, que diría Smith, el estado de, de excepción, se termina, porque el estado de excepción te lo determinan o bien las empresas multinacionales o eh, cualquier ataque informático que hace ¿no? que se hundan las redes y, y deja paralizados los países. Por tanto, decía que eh, esta voluntad ¿no? que emerge con enorme fortaleza en los años 70 de querer presentar cualquier problema Político, como un problema técnico, uno de los ejemplos que se está discutiendo ahora mismo en España es si las pensiones es una discusión técnica y que por tanto simplemente echar cuentas y de ahí salen las decisiones. Y no es un problema político cuando es radicalmente falso porque es una sociedad en la que se da a sí misma eh, decisiones del tipo de la gente que no haya podido cotizar, por ejemplo, porque han sido mujeres que están dedicado a la cría de los hijos y no han tenido un empleo ni se les ha remunerado. ...el trabajo de los cuidados, si deben tener derecho también a una pensión. Eso es una decisión política a la cual después hay que buscar soluciones técnicas... ...pero son decisiones eh, políticas. Bueno, todo esto que he planteado brevemente se sostiene sobre, sobre dos consensos. Uno popular, que es la ideología consumista, donde digamos, el proyecto de vida... ...se articula en virtud de la capacidad que tiene uno de consumir. Y todo lo que hace, lo que estudia lo que se esfuerza, lo que diría Foucault, lo que uno invierte en sí mismo como si fuera una empresa, ¿no? en competencia con otras empresas, eh, en una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, eh, tiene como objetivo, ya digo, incrementar nuestra capacidad de, de consumo. El otro gran consenso es lo que ha llamado Habermas eh, la ideología de Silicon Valley, es decir, una vez más regresamos, a ese metabolismo del capital, propiedad privada de los medios de producción y búsqueda de beneficio a través del mercado, que esto es lo que nunca se puede negar dentro del sistema capitalista. Por eso la expresión un poco tonta, ¿no? desde un punto de vista estrictamente académico, de un capitalismo con rostro humano es absurda, ¿no? porque Google nunca va a entregar su algoritmo ni Coca-Cola eh, le va a dar a PepsiCola su fórmula ¿no? y por tanto esa eh, amistad no es posible De la misma manera que en la lucha despiadada por los mercados eh, una empresa no va a buscar eh, una buena relación con sus trabajadores ni una relación cordial con los sindicatos. Eh, cuando tiene que, que competir por precios, cuando no puede competir por otro tipo de elementos con, con, con otros competidores ¿no? que la amenazan con echarla del mercado. Es esa metáfora también de Schumpeter, de esa destrucción creadora que es innegable, que es algo que cuando uno eh, establece presupuestos marxistas al analizar estas cuestiones… Eh, se ve reprochado cuando cuando es Marx no en una obra temprana como el Manifiesto Comunista donde expresa junto con Engels esa, ese afán ¿no? absolutamente arrobado ante las capacidades tecnológicas de desarrollo del capitalismo capaces ¿no? a través del de descenso de los precios de tumbar cualquier muralla china, de acabar con el feudalismo, de acabar con cualquier tipo de arcaísmo eso desde una perspectiva marxista nunca se duda ¿no? de, que, de que la capacidad que tiene el capitalismo de desarrollar las fuerzas productivas es absolutamente desmesurada en la historia, eso no está en cuestión lo que está en cuestión es el precio que se paga lo que significa los dolores acumulados la depredación medioambiental el incremento de las desigualdades, otro tipo de elementos que suelen enmascararse eh, en todas estas discusiones. Por eso, por eso decía que eh, todo esto que estamos planteando necesita consensos. El consenso popular es eh, esa aspiración clase mediera, ¿no? consumista, que se convierte en una ideología que ordena eh, el devenir de los seres humanos en las sociedades occidentales de manera clara, y después ese consenso empresarial académico que, que decíamos que la expresión de Habermas se denomina ideología. ...de Silicon Valley, donde se conjunta el mercado y las tecnologías. Bueno, eh, hemos decidido arrancar esta nueva etapa del Instituto 25M. Por cierto, eh, vamos a cambiarle pronto el nombre. Queremos incorporar bueno, la nueva realidad de España, que es una realidad que necesita... ...unos valores ciudadanos diferentes, que son los valores de la red pública... ...y también queremos incorporar en el nombre esa condición de red... ¿no? que tiene la realidad política en el siglo XXI. Pero bueno, todavía en el hoy eh, Instituto 25M queremos inaugurar una nueva etapa con este seminario. Un seminario sobre, sobre soberanía tecnológica, sobre definiciones de la democracia, el significado de los datos, y en qué consiste... Ese, ese gobierno del gobierno que denominamos o, o ese metagobierno que denominamos gobernanza, es decir, esa asunción de que los gobiernos ya no se bastan para gobernar sociedades complejas, sino que necesita poner en marcha otros mecanismos que no tienen que servir, como ocurre en el marco neoliberal, para trasladar a las empresas y a los mercados estas fórmulas de gobierno, sino para incorporar a la, a la ciudadanía sin olvidar ¿no? que, que participar también es trabajar de más y es absurdo reclamar a una ciudadanía que ve incrementada su jornada laboral o que ve incrementadas sus exigencias, que le dedique tiempo a lo a ese aspecto colectivo que es la, la política si no se le ayuda también de alguna forma a que, lo, a, que lo, a que lo desarrolle porque si no la militancia o el trabajo político se convierte en una tarea repetida de personas que tienen esa, esa lucidez de entender eh, ese trabajo colectivo porque al final se sobrecargan de trabajo con los problemas que implica eh, esa ausencia de un diálogo más, más amplio que también va a formar parte de, de nuestra reflexión ¿no? porque creo que uno de los principales problemas que tienen eh, las democracias ahora mismo en el siglo XXI tiene que ver con lo al tiempo que se habla de la obsolescencia de los estados nacionales se habla menos de la obsolescencia de los partidos políticos como tales ¿no? cuando son los partidos políticos los que gestionan estos estados nacionales esa reflexión está, está pendiente bueno, decíamos que hemos arrancado esta nueva etapa del Instituto 25M con una reflexión sobre la tecnología porque la tecnología parece que es algo que nos pasa algo que nos coloca en una situación pasiva y que no nos permite entender las posiciones que estamos perdiendo como, como país no hay que olvidar que España es el país, como dijo uno, uno de que inventen ellos ¿no? que parece que nos bastaba todas las élites del siglo XIX han planteado que España no era un país de derechos sino que era un país de identidades y que por tanto para ser español no tenías que reclamar derechos sino simplemente bastaba con que portaras banderas ¿no? toda esa, esa lógica arrastrada desde que Carlos IV no entendiera ¿no? Que, que la que la monarquía era un depósito de la nación ¿no? y ocurrió con Fernando VII explota ¿no? con 1845 y esa constitución de Narváez, ¿no? donde se establece que la soberanía nacional es una cosa compartida no entre el pueblo y los reyes, sino ni siquiera el pueblo, sino las cortes, como algo eh, representativo de ese pueblo que ni votaba y, por supuesto, el monarca. ¿no? Y a partir de ese momento, donde se está discutiendo en el ámbito europeo eh, que las monarquías tienen que ser parlamentarias e incorporar derechos en España, las élites eh, económicas, latifundistas... Eh, bueno, los, los inicios ¿no? del desarrollo capitalista y, por supuesto, la monarquía borbónica, va a establecer que no, que para ser español no tienes que ser sujeto de derechos, sino que basta con que seas eh, copartícipe de una identidad como español. Por tanto, las élites en España son monárquicas, son centralistas, son católicas, son partidarias de un un catolicismo clientelar y frente a ellos la alternativa eh, no va a ser monárquica sino que va a ser republicana, no va a ser eh, centralista sino que va a ser federal, no va a ser católica sino que va a ser laica, no va a ser eh, capitalista clientelar sino que va a reclamar fórmulas socialistas, comunistas, anarquistas o en cualquier caso un capitalismo que no sea aquel que definía eh, como, como, como ese capitalismo de oligarcas y, y caciques de, de Joaquín Costa. Bien, decía que en esta España ¿no? de, de, del que inventen ellos, en un momento en donde España se está periferizando ¿no? en, la Unión, en la Unión Europea, en un contexto además donde la pugna entre China y los Estados Unidos, eh, Unidos está convirtiendo a Europa en un convidado de piedra y por tanto España es una convidada de piedra eh, dentro de un marco europeo igualmente convidado de piedra. ¿no? Eh, cuando Reagan plantea la guerra de las galaxias a, en aquel momento en la Unión Soviética está planteando un control tecnológico de la información y eso es ¿no? uno de los elementos centrales de la tecnología que hace que hoy una de las principales eh, fuentes de economía, aparte del dinero, sean los datos. ¿no? España somos un país de 46 millones, 47 millones casi, de productores de datos que no tenemos el control sobre nuestros propios datos y no tenemos el control sobre nuestra propia tecnología. Tuvimos un pequeño despunte en tecnologías medioambientales, pero rápidamente se revirtió porque eh, con Aznar hubo una entrega de España a una lógica atlantista que nos hizo dependientes de los Estados Unidos. Unidos. Es decir, que la lectura de la derecha española pasó por entregar ¿no? un, nuestra posición de una manera subordinada al devenir norteamericano. Y bueno, pues no, no ha revertido ninguna de nuestras dependencias, no ha revertido nuestra herida colonial, no ha revertido nuestra herida territorial, no ha revertido nuestra herida social. Seguimos siendo un país con enormes desigualdades y no ha revertido tampoco nuestra herida ciudadana ¿no? y esa debilidad de la esfera pública española. Por tanto, es momento Digo, para plantear, una vez que se ha verificado que esa subordinación a Estados Unidos que pretendió andar no ha solventado nada, una vez que también se verifica que esa renuncia al desarrollo tecnológico convierta a España en un país de servicios eh, turísticos, no de, de, de camareros y y hoteles al servicio de, de las clases medias europeas, eh, a no ser que se haga una reflexión tecnológica que permita ¿no? que nuestro país se inserte en esta economía global de una manera soberana, sin olvidar, por supuesto, los peligros inherentes a, a esa falta de capacidad tecnológica, como decíamos antes, que se expresa. De una manera evidente, cuando se cae Google eh, y te quedas, bueno, pues pues sin la capacidad de desarrollar ni siquiera. Cuestiones de, cuestiones de defensa. Al mismo tiempo, la posibilidad de que empresas con un poco de capacidad tecnológica internacional como Telefónica se subordinen a la lógica norteamericana cuando ni siquiera parece que se les permite dialogar con, con empresas chinas, bueno, pues ya digo genera esta, esta periferización. Termino aquí, simplemente quería plantear que eh, en, este, en esta nueva fase del Instituto eh, vinculado a, a Podemos, queríamos arrancar con una reflexión tecnológica. No, no miramos por el retrovisor, miramos con, con las luces largas y en ese sentido consideramos radicalmente necesario un debate sobre, sobre la, la soberanía tecnológica. Quiero agradecer a Aitor Jiménez y a Kaits Cancela que me acompañan por el estudio que habéis desarrollado aportamos ¿no? dentro de estas jornadas y lo aporta el Instituto 25M como uno de los primeros productos que a lo largo del, del 2021 iremos incrementando bueno, con cursos de formación internacional. Vamos a, a ser capaces de recuperar un internacionalismo desde la formación con partidos políticos de la izquierda latinoamericana, también Portugal, eh, Francia... Con un seminario internacional, con las mejores figuras, vamos a, a desarrollar igualmente, bueno, pues, pues, eh, especialización. En, en la posibilidad de que los cuadros políticos tengan mayores capacidades retóricas y de trabajo en las redes eh, sociales vamos a recuperar eh, estudios sobre la situación social laboral de España que con la crisis se perdieron y eh, es, tenemos que recuperarlos eh, vamos a intentar analizar igualmente qué ocurre con los valores democráticos en las fuerzas armadas, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vamos a analizar qué ocurre con los partidos políticos en el siglo XXI queremos analizar cuál es el papel del trabajo en este desarrollo tecnológico, queremos analizar el papel de ese sujeto esencial transformador que ha irrumpido con muchísima fuerza en el siglo XXI, que es el feminismo, en fin, eh, mirada, ya digo, con luces largas y que en el simple hecho ¿no? de comenzar el, eh, esta primera eh, actividad dentro del instituto con una reflexión tecnológica da prueba de este compromiso con el futuro. Quiero pasar la palabra a Aitor Jiménez, uno de los coautores y coordinadores de estas jornadas, eh, dándole las gracias por vuestro trabajo, por el esfuerzo realizado y por esa mirada independiente que habéis expresado. soy Aitor, tienes la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, eh, por habernos presentado y contextualizado yo lo que voy a centrarme es eh, a detallar y tratar de desgranar un poco el hilo conductor del informe que hemos presentado al calor de estas jornadas y que ha sido auspiciado por el Instituto. De nuevo, gracias por habernos dado este cobijo intelectual tan importante en estos tiempos de hegemonía cultural de Silicon Valley. Yo voy a empezar por lo sencillo y quiero seguir por ahí. Soy de pocas palabras y de escribir más que de hablar. ¿Qué es esto de la transformación digital? Porque se habla mucho de transformación digital pero parece que nadie sabe lo que es, se nos vende como la magia solucionadora que va a pasar a resolver todos los problemas, así, de repente. Pero cuando uno empieza a rascar en esto de la transformación digital, ¿qué se encuentra? Se encuentra el viejo neoliberalismo radicalizado, esa vieja rabia libertaria que quiere cuestionar y derrumbar el estado de bienestar. Antes, el mercado se nos vendía como la solución a todos los problemas, esto derivó las dos crisis económicas más graves del siglo XX y también del XXI. Ahora, este nuevo neoliberalismo nos dice que el mercado más la tecnología nos va a solucionar la vida. Pero de nuevo, bajo esta capa de innovación y de revolución creativa, se esconde de nuevo esta expropiación, este despojo de los bienes comunes. Y de nuevo... Yo soy de pocas palabras, pero quiero señalar algunos aspectos donde podemos ver cómo esto de la transformación digital no es nada más que un lobo disfrazado. Empecemos por lo laboral. ¿Qué es esto de la transformación digital en lo laboral? Pensemos en los algoritmos de Uber, en los algoritmos de Deliveroo, en los algoritmos de Globo. ¿Qué han hecho sino aumentar la precarización del trabajo? Hemos retornado de nuevo al trabajo por pieza, hemos retornado de nuevo a la monitorización y a la vigilancia de los trabajadores. Hemos retornado de nuevo a un régimen en el que los trabajadores ni siquiera pueden sindicalizarse. Un régimen donde los trabajadores no pueden encontrarse junto a otros para discutir y debatir. Estas empresas han hecho lobby para tratar de contestar y rechazar la organización obrera. Estas compañías quieren reescribir el estatuto de los trabajadores por medio de códigos algorítmicos. Pensemos en los derechos sociales y en esta transformación digital de la administración. ¿Qué se esconde detrás de esta transformación digital que nos dicen que va a resolver todos los problemas de nuestro decadente estado de bienestar y de nuestras administraciones públicas? Pensemos lo que ha pasado en Suecia y lo que ha pasado en Estados Unidos, donde bajo la égida del progreso y de la eficiencia han automatizado los servicios de prestaciones sociales, encargándole estos algoritmos a corporaciones privadas. Y bajo estos asépticos, pretendidamente asépticos, algoritmos neutros, científicamente neutros, se escondía la ideología neoliberal que ha expulsado a decenas de miles de personas de sus derechos sociales. Y esto no lo decimos Ekaichi y yo. Esto lo dicen las propias autorías que han hecho estos países, tras comprobar que estos algoritmos se habían equivocado. Pensemos ahora en la educación. ¿Cuántos de vosotros y de vosotros que nos estáis viendo no habéis tenido que, de repente... Eh, haceros una cuenta en Gmail, haceros una cuenta en Meet y sumergiros en estas plataformas digitales. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras nos habéis visto de repente dependientes para recibir un derecho como es el de la educación a través de una corporación digital? Una corporación a la que no la podíais decir no, a la que tenéis que dar vuestros datos, el dato de vuestras hijas y el de vuestros hijos. Datos que acompañarán para siempre a estas corporaciones, sin que el Estado pueda decir nada, no tenga ni una sola palabra. Pensemos también en la esfera pública. Y esto de la esfera pública no es poca cosa. Pensemos en Facebook. ¿Quién gobierna la esfera pública en estos momentos? ¿Es el Estado? ¿Es la sociedad? ¿Son los colectivos sociales? Gran parte de la esfera pública de hoy está gobernada por una sola compañía en régimen de monopolio. Facebook, Instagram... Pensemos también en el arte. ¿Cuántos de vosotras y de vosotros no estáis accediendo al arte única y exclusivamente a través de Spotify, de Youtube, de Netflix? Cada vez más artistas se están organizando para protestar contra las condiciones onerosas de explotación que les, ponen, que les imponen estas plataformas, contra las que no tienen respuesta ninguna. Todos estos cuestionamientos, todos estos nuevos fenómenos que dicen que, como decimos, lo han llamado transformación digital, lo han llamado innovación tecnológica, han escondido una privatización, un expolio del estado de bienestar y de nuestros bienes comunes. Y esto está derivando en tres grandes, terribles consecuencias. Ahora adolecemos de una grave dependencia tecnológica. ¿Dependencia tecnológica por qué? Porque ninguna de estas plataformas, ninguna de estas grandes corporaciones solucionadoras están aquí están lejos, en otros países, no tenemos ningún control sobre ellas, sobre nuestros datos, sobre nuestra esfera pública, sobre nuestra educación, sobre nuestro arte, sobre nuestros códigos de los trabajadores. Esta dependencia tecnológica está derivando en una dependencia política, porque ¿qué pasa cuando dejamos que otros escriban nuestras normas de convivencia, nuestros discursos políticos? Cuando dejamos que otros escriban nuestras normas laborales, ¿cómo debemos de trabajar? Esta dependencia tecnológica y esta dependencia política también está derivando en una dependencia económica. Al fin y al cabo, los medios de producción del siglo XXI están ahora en manos de estas compañías de las que dependemos tecnológica, política y socialmente. Esto está derivando en una triste pérdida de soberanía. Por eso decimos que para nosotras, para nosotras soberanía tecnológica es solo un aspecto más de la soberanía política. Por eso, tal vez sea hora de preguntarse... Si queremos que nuestras vidas estén en manos de grandes corporaciones criminales como Google o como Facebook, quienes han sido repetidamente condenadas en instancias judiciales de todo el mundo. Tal vez sea hora de preguntarse qué tipo de transformación digital queremos. ¿Queremos una transformación digital que ponga en el centro a las corporaciones? ¿O queremos una transformación digital que ponga en el centro a las personas? Bueno, que sepáis que la idea principal del, del informe y de las conferencias era reseñar que la tecnología no es una cosa abstracta. Bueno, habrá dicho muy bien, no lo de la ensoñación, ¿no? yo digo sueño tecnológico, y, y mostrar que está sujeta a una serie de dinámicas económicas y geopolíticas determinadas. Entonces, lo que se trataba era un poco centrar el debate y centrar un poquito la la discusión y, y, y el discurso en torno a, a, a dos cuestiones que consideramos fundamentales. De un lado, eh, el análisis de, del capitalismo de manera empírica, del capitalismo digital de manera empírica y cómo afecta a España. Y, en segundo lugar, cuáles son, ¿cuáles son los límites que impone España y, por tanto, cuáles son las posibles alternativas. No? Por eso, la, la, la, la primera cuestión que señalamos es, es geopolítica, es, es desarrollo de la economía digital está marcada principalmente por dos países, que son Estados Unidos y China. Ambos han desarrollado dos, dos, dos economías muy distintas, aunque ambas se han integrado de manera bastante adecuada al capitalismo neoliberal global. Estados Unidos lo ha hecho a través de la privatización y de la desregulación de las infraestructuras, entregando desde los 80, incluso antes, todo el peso de... De, del desarrollo tecnológico a una serie de, de, de, de industrias muy concretas y se ha caracterizado por abrir los mercados extranjeros, eh, no con bayonetas, eh, no con tanques eh, ni con armas, sino a través de acuerdos comerciales, es decir, son las regulaciones que, que, que Estados Unidos destruye. En, en, en estos países lo que explica su, su hegemonía. ¿no? Y luego China, eh, que se ha caracterizado por lo que se ha llamado un, un capitalismo de Estado, pero lo que, ha, lo que ha llevado a cabo era un control de capitales, lo que ha hecho es regular y tejer, un, y tejer una alianza muy estrecha con, con, con, lo, con, las, con, las empresas, con las empresas a veces estatales como es el caso de ZTE o como, es el, o, o como las empresas que son de, de los propios trabajadores, como es el caso de Huawei ¿no? pero la integración de China en el mercado global se ha, se ha, se ha caracterizado por un, capital, por un modo de capitalismo que sigue siendo financiarizado pero con mucho más control sobre los procesos y con mucho más control precisamente porque China tenía el objetivo tenía un objetivo y era, y era desconectarse del imperio americano, entonces en este contexto ha surgido la interpretación, eh, la interpretación es la, la, la, la interpretación europea que viene, principalmente, cara, se viene caracter, principalmente caracterizada por la posición de Alemania y Francia, del eje franco-alemán. Entonces, ambos eh, han creído que la mejor forma de, de responder ante este reto es señalar que el, los mercados no eran lo suficientemente libres, que solo es asegurando la libertad del mercado como vamos a conseguir salir de esta encrucijada. ¿no? Bueno, esto parte de una, de, una, de, una, de un hecho empírico incierto, es decir, si sí hay competencia no es que el mercado no funcione bien, sino que el mercado funciona demasiado bien y el mercado ya no beneficia a las empresas ni alemanas, ni francesas, y mucho menos al resto de empresas europeas como puedan ser las españolas, para eso no hay más que fijarse en el caso que mencionaba que mencionábamos anteriormente ¿no? de, de, de, de, de Telefónica ¿no? que tiene que depender para ofrecer buena parte de sus servicios a sus clientes de Google de Microsoft, de Amazon, incluso está son unos meses de, de Huawei, ¿no? Entonces, dadas estas posiciones europeas, dadas est te por reforzar los mercados con el único objetivo de gestionar la digitalización de un modo en que siga beneficiando al eje franco-alemán y no al resto, es decir, del mismo modo en que se han, se han solventado las crisis de la eurozona y las distintas eh, cuestiones políticas desde la integración europea, ya ha llegado el momento de tener una posición propia, una, una posición de soberanía digital propia que ni sea en el ámbito internacional dependiente de Estados Unidos y de China, ni, ni en el ámbito económico dependiente de los mercados globales, y mucho menos que que siga las lógicas del sistema capitalista que han demostrado que funciona muy bien este sistema y que ha expulsado a España, no solo a la periferia, sino a una posición de subdesarrollo tecnológico, a una posición donde realmente no puede competir, donde eso va a generar más desigualdad y pobreza, donde la automatización de los procesos productivos no, va no es que vaya a destruir empleos en España, porque no, es no va a haber buenos empleos que destruir, sino que va a convertir en un país del consumo focalizado en el turismo y donde las cuestiones digitales tendrán poco o nada que decir, más que para extraer los datos que alimenten los sistemas del centro global. ¿no? Entonces, Aquí es cuando nacen determinadas, determinadas iniciativas para, para asegurar la soberanía tecnológica desde un punto de vista no capitalista, diseñar plataformas públicas que no sean plataformas privadas y mucho menos plataformas extranjeras, es decir, un apoyo prolongado del Estado a esas plataformas públicas que sean capaces de sostener como infraestructuras los servicios de salud, los servicios de educación, las administraciones, pero, insisto, desde un punto de vista público, donde el mercado no tenga nada que ver. Entonces, esto que una cuestión básica, antes de la digitalización ha tomado mucho, mucho dominio ahora entonces bueno, eh, supongo que tendréis eh, todas y todos la oportunidad de, de, de, de leer este documento en, en, en unas horas, cuando, cuando se publique y, y nada, eh, agradeceros mucho que asistáis a estas conferencias y que las, y que las disfrutéis mucho Vamos a hablar con, ahora con, con Evgeny Moroso sobre las alternativas al capitalismo digital expondrá un poco su crítica al, al, al, al concepto del capitalismo y del medio de producción incluso marxista y seguro que dibuja algunas de las alternativas no os mováis que, que ahora conectamos que es un autor producción. la verdad es que nos ha parecido siempre radicalmente interesante por porque frente a ese que decíamos esa soñación ese sueño digital esa esa gran mentira tecnológica él bueno pues ha venido alertando eh, seguramente rompiendo esa esa falsa mirada que no era ingenua sino que era interesada, eh, que pretendía decir que, bueno, pues que desaparecen las luchas de clases, desaparecen los conflictos eh, en este mundo ¿no? maravilloso tecnológico que parece que está pensado para, para mejorar la vida de los, de los seres humanos. Y luego es mentira. ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con Facebook, hemos visto como el Brexit, ¿no? buena parte de las victorias de algunas fuerzas políticas de la extrema derecha han sido posibles por la mercantilización de los datos y todo ese tipo de cuestiones, no hemos hablado, ¿no? pero a lo largo de las jornadas se mencionará el, el incremento de, de la pérdida de salud mental, ¿no? la soledad, una serie de elementos que me temo que eh, las nuevas tecnologías dejan de lado, puesto que su, su razón de ser, como decíamos antes, es repetir ese metabolismo del capital. Así que encantados ¿no? de escuchar a, a Evgeny morozov que empieza que en tres minutos. Sí, en unos minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como decía, bienvenidos a esta nueva etapa y bienvenidas a esta nueva etapa del Instituto 25M. Vamos a estar en contacto ¿no? con otros institutos de, de formación y de pensamiento eh, europeos y latinoamericanos porque creemos que, que el pensamiento es en red. El pensamiento tiene que ser compartido y esperamos contar con vosotras y con vosotros, inscribíos a a nuestro instituto, a las redes, para recibir toda la información y ojalá eh, seamos capaces de poner en marcha esta alternativa que, que sabemos que reclama una cierta estructura, pero sobre todo mucha horizontalidad y mucho debate. ¿no? Eh, decía Machado aquello que en España de diez cabezas nueve invisten y una piensa. Bueno, pues vamos a procurar que piensen unas cuantas más ahora, en un tiempo en donde parece que la derecha y la extrema derecha se han dedicado a investir. Y sobre todo hacer mucho, mucho ruido para que parezca que todos somos iguales y para que de alguna manera la política deje de ser la herramienta de solventar los problemas y se convierta en algo despreciable. Porque nosotros ganamos los gobiernos, pero ellos tienen el poder. Muchas gracias y ahora nos vemos como Rozov Hasta pronto.